Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy es uno de los videos más especiales que he hecho en mi canal en todo este tiempo Y es porque les quiero anunciar de mi nuevo proyecto aquí en Austria Y se trata nada más y nada menos que 212 Latin Shop Es mi primera empresa fundada por mí misma, yo solita En realidad es porque es una Einseluternemme en alemán eso Es una empresa individual eh, Por eso estoy yo sola en este proyecto Pero se trata de una tienda online de productos venezolanos en Austria por primera vez no sé si en la historia porque eso es exagerar pero por primera vez desde que yo estoy aquí existe una tienda de productos venezolanos totalmente importados de Venezuela a Austria son productos que están siendo importados aquí a Europa para poder ofrecer a todos los venezolanos la sonrisa de que ahora tienen sus productos favoritos estamos ofreciendo en nuestro primer pedido, nuestro, mejor dicho, no nuestro primer pedido, nuestro primer catálogo de productos estamos ofreciendo desde Tony señores, hasta flips, galleta club social, Dalvito, cerveza Zulia. mucha gente en Venezuela le encantaba esta cerveza más que la polar o la polar y esta pero yo porque no tomo así y nunca tomaba en Venezuela y no sé cuál es la diferencia, pero la gente ha amado ver esta cerveza de nuevo de hecho el primer pedido fue como de seis cervezas y yo dios mío, pero en serio uno a veces no se imagina qué es lo que le gusta a la gente con este negocio de verdad que he ido entendiendo mucho a la comunidad venezolana, mucho más a la latina porque también hay muchos latinos que no son venezolanos, son colombianos, peruanos pero les gustan nuestros productos como a mí me encantan los productos de Perú, por ejemplo y ahora que tienen la oportunidad me preguntan Jesse, ¿cuándo vas a traer esto? y no sé qué y ahí voy, ahí voy poco a poco pero este es un proyecto hermosísimo porque señores, o sea en serio, poder dar esta posibilidad es algo que me llena tanto de orgullo ustedes no se imaginan esto no lo hago ni por dinero, esto yo no lo hago por, por nada o sea, en sí es un proyecto que se me ocurrió, lo empecé a hacer y lo hice, y lo único que yo me imaginaba en mi mente antes de lanzarlo era lo felices que iban a ser los venezolanos cuando pudieran tener un toddy en su mesa una club social, miren esto tenemos Galleta Club Social aquí en Austria nada de esto había estado en esta ciudad sí hay empresas que a veces traen cosas y se las llevan otra vez, o sea solo por temporada pero por primera vez es una empresa totalmente venezolana ofreciendo los productos de nuestro hermoso país así que nada, les voy a dejar los links por aquí abajo para que vayan, nos visiten si no vives en Austria, visítanos igual, danos like en Instagram, en Facebook tenemos hasta un TikTok que lo va a estar dando en movimiento poco a poco pero síganos y apóyenos porque es un proyecto de aquí, desde Latinoamérica para acá, para Austria y con todo el cariño al mundo la empresa se llama 212 Latin Shop ¿por qué se llama 212? porque cuando yo era chiquita les voy a contar esto rápidamente. Eh, yo siempre soñaba con vivir en Caracas. Yo soy del de, de, oriente de Venezuela, entonces yo decía, yo viajaba a Caracas, mis tíos vivían allá, trabajaban que sí en la Asamblea Nacional, que sí en Corpoelépt, que no sé, en, en la orquesta, y yo decía, Dios mío, algún día yo voy a vivir aquí. Y cuando yo crecí y me gradué del colegio, lo primero que yo hice fue agarrar mis macundales, como decimos en Venezuela me fui a vivir a Caracas, de hecho mis papás fue como que mira papá yo me voy yo me voy, Ah, ok, y mis papás siempre me han apoyado mucho eso se los agradezco porque ellos siempre han dejado que yo decida como lo que quiero y eso me ha hecho hacer como seria mis cosas y si yo lo digo y lo hago tengo que responsabilizarme yo y eso me ayudó mucho, mis papá ok bueno váyase y me fui a Caracas y el código de número telefónico de Caracas es 212 si tú quieres llamar de cualquier parte de la ciudad a Caracas tú tienes que marcar 0, 2, 12. Y de verdad que, o sea, para mí significa mucho el 2, 12 porque 2, 12 hizo es mis sueños realidad. Yo en Caracas siempre quise ser actriz y estar en la televisión lo logré, estuve un tiempo en una novela yo quise en Caracas tocar en la orquesta, en el Terzacarreño, lo logré entre la Filarmónica de Venezuela me quise graduar de una universidad prestigiosa yo siempre vi en las telenovelas, que si sí, la Universidad Santa María, la Católica, la Metropolitana me gradué de la Universidad de Santa María Caracas, de verdad, a mí me abrió las puertas al mundo y gracias a Caracas estoy aquí y yo, o sea, yo digo 212 y me suena a Caracas Yo digo 212 y me suena allá a Petare, a Los Ruices, a no sé, al Este, a Latillo, a todo Para mí 212 es un pedacito de Venezuela aquí en Austria y en mi corazón Y por eso le puse 212, habían otros nombres Había gente que me decía Canaima, no sé qué Hice una votación al final, la pusimos y me dijeron Ni se te ocurre Canaima, yo no sé por qué Yo quería Canaima, pero después descubrí 212 y dije Es verdad 2, 12. Mi Caracas Y ahí se quedó, aparte que en alemán se pronuncia super cool, es, es wolf Y yo dije, esta fue Aquí estamos, yo estoy muy feliz de verdad con este proyecto Más que cualquier cosa este proyecto es para la felicidad de todos Estamos importando estos productos con todo el cariño del mundo Y yo sé, yo sé que a la larga va a mejorar Va a ser, o sea, lo del COVID lo digo Por lo del COVID va a ser mucho mejor, mucho más grande yo Tengo muchos proyectos con 212 que ni se imaginan Y pronto van a estar saliendo Pero por ahora eso Me encuentro muy feliz en esta etapa en vida chicos Espero que de verdad vayan a visitarnos Nos apoyen mucho porque no se trata de Venezuela Se trata de Latinoamérica Ustedes cada vez que vean un latino haciendo algo aquí en Austria o en Europa o en Estados Unidos apóyanlo mucho porque, wow, o sea, ustedes no se imaginan, bueno, lo que están fuera a lo mejor no se imaginan lo difícil que es aquí lograr hasta el idioma imagínense, imagínense llegar hasta este punto de ya tener una empresa solita responsable todo el 100% de ti es, es una cosa, bueno, pues que hay que bailar a joropo como decimos en Venezuela entonces. Apóyenlo mucho y no solo a mí, a todos los latinos que ustedes vean en Alemania, en Suiza, hay demasiada gente haciendo cosas increíbles y necesitan nuestro apoyo Así que bueno chicos, esto era todo lo que les quería contar por esta ocasión del nuevo proyecto 212 Latin Shop Estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten, sigo por Instagram, cualquier información que necesiten de lo que es mi canal como siempre Estudiar en Europa, las universidades, todo, me pueden escribir, tengo... Aproximadamente unos 24 mensajes en este momento en mi Instagram de respuesta que necesito dar Pero los veo, los veo y les voy respondiendo a cada uno Nos vemos chicos, los quiero mucho y no olviden que tienen, tienen y se los digo yo Que seguir luchando por sus sueños, de verdad que es algo que no se explica Y no se puede decir en palabras lo satisfecho que te sientes al hacer tus sueños realidad Y a eso los motivo siempre los quiero mucho y los veo en una próxima oportunidad. Chaito.